Y es que muere de COVID la bachatera Clary Soto. Y es que la tarde de este sábado falleció a causa del COVID-19 la cantante Clary Soto. Su deceso se produjo en Baní. La dura, como era conocida la intérprete de bachata Clary Soto, tenía una larga carrera artística y había hecho presentaciones de entretenimiento en Santo Domingo. Clarister Soto... Tuvo como norte en su carrera establecerse como una de las mejores que pusiera en alto la bachata, un género tropical dominado por las voces masculinas. Estaba embarazada y 15 días previo a su muerte fue intervenida de una cesárea para que naciera su bebé, según informaron allegados a la familia. Entre las personalidades que mostraron su pesar por la pérdida Estuvieron el bachatero Raulín Rodríguez Y expresó que estuvo en su agrupación durante un tiempo Y se ganó mi cariño y admiración Asimismo, Yo Veras, en su cuenta de Instagram Lamentó la muerte de la joven artista Y Luis Miguel de la Marguerite resaltó Que el género bachata está de luto por la muerte de ella Bueno, lamentable el caso de esta bachatera Clarizoto Clarizoto, ¿eh? una pérdida para, para la comunidad de la bachata no conchale ¿no? qué pena embarazada y embarazada eh y hacerle ese embarazo inducido para que nazca ese el, y, el bebé y la criatura se pueda mantener viva así que es muy lamentable esto que pasó con esta bachatera clarisoto y, ¿eh? y nada eh, eh, pasa su resto y, y conformidad a su, su familia, familia de de esto de dónde de dónde ella, ella Baní. de Banín eh, mucho bachatero ahí en solidaridad con la muerte, Raúlín, ¿verdad? ¿Eh? Era amiga de amable. Amiga y amable también, ¿eh? Del coronavirus, señores. La, la gente tiene que vacunarse con esto. Volvemos y le repetimos a la gente, vacúnense, el Salgan de es eso lajo. para que esto... Para que esto todo vuelva a la normalidad y la gente no se siga muriendo de, de esto, del coronavirus, ¿eh? Claro. Bacunas, que no es, se vaya que el no es más broma, cercano. que todos los días a veces uno cree que más va, vamos, va como descendiendo, sí. que va bajando el virus y más personas sí. todavía. Y más en el ámbito, ¿sabes? Musical. Y ah. lamentablemente, pues, llegó a ella y la pobre criatura que al menos, pues, pudo nacer, aunque fue por un embarazo inducido, pero que Dios la tenga en la gloria y, señora, hay que cuidarse, porque... Esto cada día más está que ya uno realmente no sabe qué va a pasar. Tuve ahora, van a empezar las clases presenciales, tanto en universidad y colegio. Mm. Eso todavía, vamos a ver cómo va, pero. Hacer coro para la universidad. <risa> <risa> Pero todavía son casos que se están en el control bueno. por nosotros. Y seguimos con el próximo tema, señores. Demanda a Bulín 47. Bulín 47 es demandado por supuesto plagio del tema Bajo Mundo. La demanda fue interpuesta por el intérprete Urbano Lío, el más duro, que nadie lo conoce ni en su casa. <ríe> Por 50 millones de pesos. La demanda contra bolín 47, cuyo nombre real es Hansel Teodoro Vargas Reynoso, fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional. Lío, el más duro, también dijo que somete a, a la canción a, a la acción de la justicia al urbano Mozart La Para y Seki Vicini. Señores, ¿eh? el lío, este lío de, de, de los plagios, yo creo, que, yo creo que esto se está saliendo de control. Porque ahora entonces todas las palabras. Están siendo registradas, no sabemos quién es, ni su mamá lo conoce. No sé quién es el tal lío, pero pero pero el lío con este tema, porque su tema dice Bajo Mundo. ¿sabe? ¿Cuánto? ¿Te Cinco mil oyentes, 8. Ridelfi tiene dos meses en Spotify y ya va para diez mil. Lía tiene una canción que se llama Bajo Mundo. Bajo mundo. Ajá. Bajo mundo una? se llama. O sea, él dice bajo mundo y ya en la canción. Pero... Ok, ok. Espérate. Entonces, ¿tiene el mismo ritmo la canción? No. ¿Tiene la misma frase? No. no. ¿Cuántas canciones no hay que se llaman igual y no tienen nada que ver? Se igual Supuestamente porque la frase está. Él la registró. Entonces, si yo registro. Pero que eh, concha, ¿Le, le di un, camarazo, no le di un camarazo al camarógrafo. Entonces, ya yo estoy demandado porque esa palabra la tiene registrado un tigre de eso, no yo creo que las cosas se están saliendo de control con esto con esto de la palabra, yo creo que debería de haber un control en eso y, y, y, y, y no está se registrando, no se va a salir de control y se va a en un lío porque ahora todas las todas las frases y todas las cosas la quieren registrar. Sí.